Muy buenas tardes, mi nombre es José Luis y en este día eh, nos encontramos conmemorando eh, la masacre del de caserillo Los Hernández. Esto ocurrió hace 41 años, verdad, que fue en la década de los 80 cuando estaba la guerra verdad, en su peor momento. En ese caserillo ¿verdad? donde reinaba la paz en esos momentos, suscitó una masacre llevada a cabo por eh, un contingente de guardias, eh, defensas civiles, buenos soldados, quienes este, eh, por la noche sacaron a la gente y se la llevaron con rumbo desconocido. Eh, en ese entonces, pues, eh, no se sabía hacia dónde lo llevaban hasta que se descubrió el lugar donde fueron masacrados gente campesina, gente humilde que eh, vivía en las faldas del Cerro de Guazapa. Es así pues de que terratenientes de aquel entonces señalaron a esta gente como colaboradora del FMLN verdad Y eh, apoyándose en eso fueron eh, sacados de sus casas, lo cual pues ellos humildemente pues se ganaban la vida trabajando en la tierra. Eh, estos señores terratenientes pues eh, lo que querían ellos era el tan preciado líquido del agua. Entonces para su ganado es así como fueron despojados en aquel momento verdad, de esos lugares eh, masacrándolos, matándolos entonces eh, por eso es que eh, cada fecha de julio verdad cada 9 de julio nosotros conmemoramos a estos compañeros verdad donde pues eh, sus mujeres hijos tíos y toda la familia que sobrevivió a esta masacre pues nos encontramos en estos momentos acá en este local del fmln, ¿Verdad? Ahorita se está desarrollando un rezo a nuestros compañeros, ¿verdad? Que están adentro de la casa, ¿verdad? Y posteriormente vamos a continuar la celebración, ¿verdad? Perdón, la conmemoración, ¿verdad? De nuestros compañeros para recordarlos, ¿verdad? Porque no se debe de repetir, creemos nosotros que no se vuelva a repetir esta, estos incidentes o estas masacres que llevaron luto y llevaron mucho miedo a las familias en aquel entonces verdad entonces este es así pues de que año con año nosotros celebramos esta conmemoración